Para que sepa, oh. como lo veo en un tiempo, los, tiempos, los y repas en la Esta noche es mucha estrella. Sí, sí, sí, Cuando sí, pasaste sí. y me rozaste, Mira no, a la gente que nos conocemos ya. Usa, usa. Que esta noche más conmigo tú te vas. Para que no sí. planifiquen más contigo. Y lo que tú tienes tú tu Vamos, Yo Soy el tipo que a ti te mata. Ya, ya te monta en su coche. Te llavecito toda noche, noche, Te viene prendido y vestido de doche. Y después te cierra con broche. Todo el mundo con la mano arriba. Que riqui, riqui, riqui, Porque a mí me gusta así, como tú me lo haces a mí. Hacerte una prenda. sea sincera, y mamá te gusta a ti, y como tú quieras. Y explícale rap, dile que yo soy el tipo aquel, que cuando hasta tú no sabes qué hacer, Que Le dimos a la lata, que yo te mate y tú me matas. Cuando estamos juntos nos gusta, justamente la lotiza. Dile que yo soy tu borrador, que nadie está a la altura, yo estoy duro en tu trajura. Entonces llore como loco sin cordura. Que yo soy un tormento, tú eres mi locura. Vamos, que suavecito te llevo mi coche, que despacito te cierro con broche. A si mío, si voy me pases una pregunta y quiero que sea sincera, como más te gusta Marciala? a ti, como sí, sí, como tú quieras. Baja otro polo para que sepa. Ahora, baja otro polo para la GAE Ahora, un asunto mudo conmigo, un punto conmigo, diciendo que sepa. Ti, ti, ti, ti, ti. Porque a mí me gusta así, como tú quieras. Como rapiña como los lice. Oh. eso.